Y por el cambio climático, ¿no? Se provee que de aquí a 10 años, el, por ejemplo, ahorita estamos teniendo casi un verano con temperaturas elevadas, no solamente aquí en el Perú, sino en todo el mundo. Los ecosistemas están prácticamente deteriorando, haciendo, habiendo cambios, y ustedes saben que el Darwin decía que el animal, los animales se iban adaptando conforme pasaba el tiempo, y también, por ejemplo, hay unos animales que hasta que comen tierra, ¿no? Como nunca se ha visto en su vida. Y por ejemplo, en Oxapamba se ha habido un fenómeno extraño, ¿no? De que los, las plantas carnívoras ya han pasado a, a comer moscas, antes ¿no? las espantaban. Comen insectos, comen cucarachas. Entonces, tú sabes que todos estos tipos de animales, y se cree, hay una teoría, ¿no? Hay una teoría de que algún día, pues, lo, estas plantas eh, comen conciencia. Ya debido a que están comiendo, este animales, o van a comer con el tiempo, se cree, pues, que el cambio climático va a hacer que estos, estos árboles muy grandes, que sean carnívoros, como luego en el tiempo Cretáceo, tengan, adquieran conciencia, y puedan, pues, este, comerse a seres humanos, ¿No? Y al comerse seres humanos, van a obtener lo que son conciencia. Bueno, eso es una mitología, todavía no es nada dicho, pero cuando se habla de la selección natural de Darwin, se piensa mucho en ello, ¿No? ¿correcto? El ser humano va evolucionando y los seres vivos también. La paleontología estudia los fósiles extintas y extintas. Les comento una cosa, la ciencia ha avanzado tanto que hay una isla muy grande donde desde hace cinco años ya los científicos están creando dinosaurios, ¿no? Ya creo que sus hijos de ustedes o de acá 10 diez años más van a poder ustedes mirar en la televisión como que estos parques ya hacen realidad, ¿no? A la vida de las personas. Ya estos animalitos van a crecer y ustedes mismos van a ver, ¿no? Muy bien. Tenemos los ecosistemas eh, que viene a ser estudia la ecología. La ectología estudia el comportamiento. ¿Sí? ¿Correcto? La evolución, los cambios de los a lo periodo del tiempo, la paleontología de los fósiles. La histología estudia los tejidos, la embriología, el embrión desde el huevo cigoto, la morula, la blastula, la gastrula y el feto. La ontología, todo el desarrollo del ser vivo, desde el embrión hasta la muerte, ¿no? La filogenia, estudia la historia evolutiva de las relaciones de parentes contra las especies. Y acá viene la parte importante, ¿no? Que le pueden tomar en beca 18, ¿no? La biotecnología, es el mejoramiento de los procesos biológicos y su eficiencia en enfoque de la producción, ¿no? Porque se produce bastantes materiales de lo que ustedes han comprado, mascarillas, ma máscaras, uy, de todo, ¿no? Para poder defendernos contra el COVID. De ahí tenemos la bioinformática, ¿Correcto? Que son aplicaciones de la tecnología estadística en la gestión de análisis de datos biológicos. Ahora mira cómo ha avanzado rápido la ciencia. ¿no? Ahora te sacan, por ejemplo, hijo, de tu dedo una, una gota de sangre, ¿no? Y como es una computadora, solamente lo simula y saben si tienes COVID, no tienes COVID, si sabes que estás enfermo de algo, y a todo ahora ya es procesado por la bioinformática. Y también la ingeniería genética, que es la manipulación de los genes. Por ejemplo, tú quieres ahora tener un hijo con ojos azules. Lo llevas y ahí manipulan, ¿no? Para que se puedan eliminar, duplicarlos. Inclusive hay presidentes que son dobles, ya ¿no? Son estén hechos eh, usando la biotecnología. La in ingeniería genética, ¿no? Luego va a llegar la carrera de que es la ingeniería inversa. Porque ya se crearon ya el, eh, de 8 a 10 elementos químicos nuevos, que conforman parte de la materia oscura. Entonces, la materia oscura, con el paso de los años, va a generar de que se lleve la ingeniería inversa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a estudiar el método científico, pero ya de la forma como estamos viendo aquí. Tenemos el método científico, es inductivo y a posteriori. ¿Qué significa esto? Que es el método a trabajar en las ciencias para comprender... Y explicar las causas del fenómeno natural. Por ejemplo, vamos a ver el método científico. El primer paso, ¿cuál sería? La observación. Nos permite formular un problema. Por ejemplo, los animales que viven en lugares muy fríos. Vamos a imaginar que este lugar es la Antártida. Digo, la Antártida. Muy fríos. Tienen las patas y colas y orejas muy cortas. Pueden ver aquí el oso. Y aquí pueden ver, aquí este en el zorrito. Porque el oso tiene patas largas, si bien es cierto. Pero acá las orejas chiquitas, ¿no? Y este animalito de acá tiene patas cortitas, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la causa variable y la causa independiente? O el efecto variable y el efecto independiente. ¿Qué dicen ustedes? Se puede apreciar aquí que hay una diferencia, ¿no? El oso, el, el zorrito tiene orejas más grandes y este tiene más pequeñas, ¿no? Pero hace formular un problema. que Ahí lo vamos a comentar. A ver, ¿qué dicen ahí? El ambiente. Claro que sí, debido al ambiente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente pregunta, dice. La formulación de la hipótesis. Una respuesta posible que trata de explicar las causas del fenómeno. Mire, ven ahí al animalito, hace mucho frío. No se notan sus patitas, ¿no? Tan chiquititas. Pero hace un momento acabamos de ver que es por el problema del frío. Pero sus orejas son grandes. Pero automáticamente tú lle llevas un cuadernito. Y serían suposiciones que tú podrías verificar, que aún no sabes si es comprobable o no comprobable. Entonces, en la hipótesis 1, los alimentos que consumen no les permite crecer, tal vez podrías decir, a simple vista. O la hipótesis 2, al no tener muchos depredadores, su cuerpo no ha desarrollado. Son preguntas que tú de repente en el fondo te puedes hacer. Y una hipótesis 3, las estructuras cortas no le permiten conservar el calor, ¿no? En estos lugares fríos que hay, ¿no? ¿Correcto? son cosas que uno se puede preguntar a simple vista, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver esta parte, la experimentación controlada. Para la experimentación, es muy importante, consiste en llevar a cabo la reproducción en un laboratorio de campo, ¿correcto? Y para ello, te permite comprobar ciertas hipótesis que tú estás rebarcando, para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, acá tenemos, dentro de la experimentación controlada, un grupo de control y un grupo experimental. Ambos grupos están en las mismas condiciones, pero el grupo experimental presenta la variable, ¿no es cierto? En este caso el grupo experimental presenta la variable y el grupo experimental presenta ambos grupos, ambas mismas condiciones. Entonces, al finalizar la conclusión, vamos a interpretar la experimentación se acepta o rechaza la hipótesis, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. El enunciado, ¿correcto? Dice, necesita ser comprobada si no queda con la hipótesis. Así es. Por eso que hay enunciados donde tú dices, ¿no? La hipótesis comprobada se convierte en teoría si describe y explica. Y las leyes científicas describen, por ejemplo, la ley, ¿no? En lugares muy cálidos, podríamos decir que las extremidades y orejas muy largas, pero en lugares de temperaturas bajas, las extremidades y orejas son cortas, ¿no? Puedes llegar a entender una explicación por qué algunos animales en lugares fríos tienen las orejas grandes, y en lugares eh, que no son tan fríos, tienen las extremidades y orejas muy cortas, porque son temperaturas bajas, y puede formular una ley. Pero en el caso de una teoría, cuando hace mucho frío, los animales tienen extremidades muy cortas para disminuir superficie y aumentar el volumen, de esa manera atrapar el calor. ¿No es cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a ver textos, ya en ciencia y tecnología van a encontrar Diferentes casos que te van a dar así. Y tú tienes que usar el razonamiento para poder determinar utilizando el método científico. Es muy importante esto saberlo. ¿Ya? Ahora, chicos, según lo que hemos aprendido hoy, por ejemplo, ¿cuál creen el orden del paso de los métodos científicos? ¿Este qué sería? Observación, experimentación, conclusión o hipótesis. A ver, ámeme las fichas. Hay, vamos a empezar por aquí. Hay dos grupos homogéneos, de control, de doy la variable experimental. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de método? Hipótesis, método científico. A ver, pueden, pueden, pueden poner ahí sus cuatro. ¿Cuántos hay? Uno, Estamos vamos a llamarle uno, dos, tres y cuatro. Pongan su lista a ver cuáles creen que serían los cuatro métodos que hemos hablado del método científico. Uno, dos, tres y cuatro. Ajá ordenen a ver, pongan ahí, los dos grupos serían homogéneos, sería, no sé, para ustedes es ¿eh? la observación, pongan la observación, si es la hipótesis, es la hipótesis. Los erizos, ¿qué viene a hacer? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, contesten a la pregunta. Le voy a dar unos eh, cinco minutos, está bien, para que lo puedan responder. ¿Les parece, chicos? ¿Está bien el tiempo? Uh -huh. Mientras tanto voy a los servicios, ¿ya? No, tienen que contestar todas. Eh, son cuatro preguntas. Dice, hay dos grupos homogéneos. Control, para ti, ¿qué es? Hipótesis. Los erizos han cambiado de color. ¿Qué viene a hacer para ti? Observación. Experimentación. Al incrementar la temperatura de agua, la población de erizos y cambian de color. ¿Qué viene a hacer para ti? Experimentación, conclusión. Un biólogo toma apuntes de la fauna marina. ¿Qué viene a hacer para ti? Hipótesis. Experimentación, conclusión. A ver. Tienen que llenarme cuatro, ¿ya? Muy bien, por ahí me dicen, profesor, ¿el primer paso es observación o el problema son el mismo, son lo mismo? No, el, el, cada uno es diferente. Tienes que hallar, a ver, por ahí Alexander dice hipótesis, experimentación, conclusión, observación. A ver, vamos a poner aquí la respuesta, ¿ya? Vamos con todo. Vamos a ver si Alexander tuvo la razón. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Muy bien, la primera sería la hipótesis, ¿no es cierto? A ver, la segunda, aquí está, los erizos, sería la hipótesis. La primera acá es la experimentación. Ah, esta es la conclusión. Y acá, justamente aquí, Alexander, sí, la última sí la hizo bien, ¿no? Las dos últimas. Ha hecho bien, acá sí, la conclusión y acá la observación. Muy bien, muy bien, ¿qué más hizo por ahí? A ver, el primer paso sería la observación, no la experimentación. ¿Qué más hizo por ahí? Los erizos son la hipótesis. Muy bien, ahí, Margot. Ya, muy bien. Ahí han contestado. Pero más o menos se van dando cuenta cómo ustedes tienen que colocarlo, chicos. No, está fácil, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿ya? Muy bien. Entonces, el método científico. Surge preguntas, problemas que deben ser completamente imparcial y objetiva para evitar ser viciada, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, si la acabamos de ver ya. Muy bien, vamos a hablar ahorita de este tema muy importante, como son el desarrollo de la historia de la biología. Aristóteles, que es el padre de la biología y la zoología, que estudia los animales, decía que los seres vivos, o sea, los animales, tienen dos tipos de sangre. Enaima. Y anaima. Enaima son los de sangre roja. Enaima y anaima sin sangre roja. ¿Correcto? ¿Ustedes han visto haceres vivos con de repente, no sé, agarras un, un gusano, lo aplastas lo y sale color verde? No sé qué le ha pasado. Eso, si el gusanito sale de color verde y no sangre roja, ¿qué sería? ¿Un enaima o un anaima? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, chicos, sus comentarios. Yo piso un gusano que encuentro. Anaima. Ahí está, Anaima. Entonces, Aristóteles clasificó a los seres vivos, en este caso los animales, el padre de la zoología, en dos tipos: el Anaima con sangre roja y el Anaima sin sangre roja. ¿Correcto? Ahora vayamos a lo que dice Teofastro. ¿Correcto? Vamos a lo que dice Teofastro. Teofastro, ¿correcto? Clasificó. Por tamaño de los árboles. O también conocido como el padre de la botánica. ¿Correcto? Él los clasificó de la siguiente manera. Miren. Así de sencillo. Vía los árboles grandes, los llamó árboles. A los otros los llamó arbustos. Y lo que encontró fue hierbas. ¿Correcto? Y clasificó a los seres vivos en dos. En animales y plantas. miren. Pero las plantas los clasificó en árboles, arbustos y hierbas. Y él fue el discípulo de Aristóteles. miren, ¿Correcto? Así de sencillo, chicos. No hay que hacerse más bolas. ¿Telofastro qué hizo? Clasificó por tamaño a los árboles. ¿En qué? En árboles, arbustos y hierbas. Mientras que Aristóteles clasificó a los animales por dos tipos de sangre: sangre roja y sin sangre roja. Y a lo de sangre roja lo llamó enaima. Y a lo de sangre sin sangre roja lo llamó anaima. Mientras con lo de sangre roja lo llamó enaima. ¿Correcto? ¿Tienen hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Todo claro? ¿Todo claro, no? Muy bien. Excelente. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Muy bien. Versalius. Vamos a Versalius. A ver, ¿quién fue Versalius? Profe, ese señor yo le he visto. Él dibujaba los cadáveres, ¿no? Claro que sí. Es un médico renacentista. Él diseccionó cadáveres humanos y lo dibujó artísticamente en el año 1543. Fue pionero de la medicina humana en la fábrica del cuerpo humano anatomía. Profe, qué, qué, qué sádico dirán ustedes que él haga eso, que disesionen los cuerpos y luego los dibuje. ¿Por qué haría ese señor eso? Muy buena pregunta, porque en ese tiempo no existía la ciencia y la tecnología. No había tomografía, no había rayos X. No había nada de eso. Entonces, ¿el que tenía que hacer? Tenía que diseccionar los cuerpos. Imagínate toda la noche quedándote quitándole la piel, quitándole el, el músculo. Él lo dibujaba. Por eso es que le llamó la fábrica de, donde él prácticamente, la fábrica del cuerpo humano, donde él dibujó, ¿no? Estos los chicos que van a llevar medicina a la universidad, llevan este, esto de aquí, ¿no? algo increíble, ¿no? Llevan todo esto. Así es. ¿Me ¿No han escuchado a Versalio? Sí. Pero no es el padre de la medicina. Hay que tener bien claro. No es el padre de la medicina. Sino fue un médico que diseccionó los cuerpos. ¿Correcto? A tenerlo claro. Sí, chicos. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Todo bien, ¿no? Muy bien. Continuemos. Muy bien. Y aquí vamos a hablar. Eh, claro, Hipócrates dice. El padre de la medicina es Hipócrates. Muy bien. Están al día a todos ustedes. ¿eh? Muy bien, me parece muy bien. Hook, correcto, que fue considerado el padre de la citología. En 1665 fue el primero en utilizar la palabra célula. ¿Correcto? ¿Qué hizo él, no? En una lámina de cocho que llevó un microscopio, eh, vio las cosas porosas, ¿no? Entre las células las células muertas de los vegetales. Por ejemplo, él cortó una, este, una planta. O, por ejemplo, una, una, ¿cómo se le llama esto? Una cebolla le dejó este vegetal, este, se secara y lo llevó a ver ahí. Y la, fue la, el primero en que vio cavidades ahí, eh, huecas, porosas, de células muertas de vegetales. Pero Hook no era un científico, ¿correcto? Él utilizaba, puede ser un mercader, donde utilizaba telas de aumento. ¿no? En su fábrica de costura, ¿No? Y de esa forma pudo ver, ¿No? Inclusive él, eh, sangre muerta la pudo poner ahí, ¿No? Y vio, vio prácticamente con esas laminitas, vio células microscópicas, ¿No? Vivas, ¿No? Cuando se pinchó el dedo, también los vio ahí, ¿No? Y pudo ver ahí tipos de células, ¿No? Por eso le llama Robert Hood. padre del la GIA, ¿Correcto? Robert Hoods. Robert Hock Hockett. Muy bien. Excelente. Claro, Hipócrates es el padre de la medicina. Así es. De ahí tenemos a Lewandowski, que es el padre de la protozoología. Mira lo que hizo este señor. Este señor agarró, ¿no? Y al igual que, que Cook, él empezó a crear pues unos lentes con mayor dimensión. Y él empezó este, a ver... Eh, por ejemplo, agarró, dice, de, sus, de los pies de una persona que tenía en, en la uña hongos, sacó una parte y las puso en su laboratorio, en sus lentes, y empezó a ver unos honguitos. Así como unas culebritas que se movían. De ahí empezó, dice, a ver los espermatozoides también. ¿No? Empezó a ver los espermatozoides y podemos ver, miren, aquí, como gusanitos que se movían, ¿no? Esos fueron los espermatozoides humanos. Entonces, a diferencia de Cook, Lewandowski, sí vio células vivas o también llamado animalículos, ¿no? ha escuchado ustedes esa palabra cuando van a la academia? Animalículos. Por ejemplo, los enfermatozoides son animalículos, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Milagros, Margot, Alexander, Alejandro, ¿todo bien, no? Muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Muy bien, acá tenemos, todo bien dice por ahí, muy bien, acá tenemos a un señor muy importante, ¿no? El Ineo, que fue el padre de esta astronomía, que definió así, ¿no? El reino animal. Lo definió en varias clases, ¿no? Reino, filium, clase, orden, familia, género y especie. Así de sencillo, en, en este tipo, en este orden. Reino, filium, clase, orden, familia, género y especie. ¿Correcto? Mientras Cuvier, ¿correcto? La palabra taxon significa ordenar y clasificar. ¿Correcto? ¿Qué hizo Cuvier? Es el padre de la pantología, anatomía comparada y defensor del fijismo. ¿No? Se le decía que era el defensor de la teoría del fijismo y era el enemigo del evolucionismo. Él no creía en el evolucionismo, no creía que el ser humano evolucionaba a pasar el tiempo. No podía creer que los seres vivos se transformaban a través del tiempo. Hubiera afirmaba que las especies fueron creadas por Dios y fijas, creadas a través de imagen y semejanza de Dios. Así como Dios los crea las especies, Dios los manda a destruir. Mira cómo pensaba él, ¿no? A través de los cataclismos y diluvios, como le pasó a los dinosaurios. Y dice que él lo dijo que decía la Santa Biblia. Por eso se llama el fijista. Las especies no cambian de forma si no son fijas comparadas a los fósiles, especies con los restos humanos, si había contraste de anatomía comparada, ¿no? Ahora hay una ley, ¿no? Que dice la teoría del caos, que todo lo que estudias, lo cambias. Es por eso que el día de hoy ya podemos, en cinco años, ustedes van a poder ver, eh, que ahora la ciencia ha creado, ya ha creado dinosaurios, ¿no? Dinosaurios creados en laboratorio, que ya están siendo ya, están creciendo ya prácticamente, en una isla comprada por los Estados Unidos. Dice, profesor, Linneo eh, creó lenguaje bional, dice, de los nombres científicos de animales y plantas. Claro que sí. Así es. Eso hizo Linneo. Muy bien. Vamos a pasar aquí. Ya este nombre ustedes lo conocen, ¿no? Humboldt. ¿Correcto? Humboldt es el padre de la biogeografía. ¿Correcto? ¿Qué hizo, qué hizo en este caso Humboldt? Él explica la distribución de los seres vivos en la Tierra. Mira. ¿no? Él explica dónde está el lobo, por qué el cabello está acá, por qué el cabello no está, por qué el domedaurio no está en este lugar, el avestruz vive en tal lugar, entonces él explicó la clasificación de los seres vivos en la Tierra. Mientras que Darwin, este barbón por el que está por aquí, es el padre de la evolución, ¿no? De la selección natural en su obra de teoría de las especies, donde dice que las especies más actas van a sobrevivir. Y es algo que el día de hoy se está estudiando, ¿no? Nadie sentía o creía que Darwin tenía la razón, han pasado muchos años, y se han dado cuenta que Darwin tenía razón el día de hoy. ¿No? Lo hemos visto en la pandemia del COVID, ¿no? Las especies más actas han sobrevivido, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Este nombre ya es conocidazo, ¿no? Mendel, el padre de la genética, ¿no? Ahí está Mendel con sus lentecitos, un médico alemán, ¿no? Y él es, empezó a estudiar, pues, en las plantas, ¿no? El, el, por ejemplo, el, la forma del guisante, el color de la, vain de la vainita. Y él empezó a, a, a, a estudiar la genética, ¿no? ¿Correcto? Claro, la, la alberja, dice, por ahí su compañero. Y Pauster, que se le conoce como el padre de la micro micro microbiología, y Hecken, el padre de la ecología. Co Chicos, hay que tener una diferencia. Hay entre ecología y ecologista. El ecologista puede ser cualquier persona, recuerden, ¿no? Que es una corriente de opinión. En cambio, la ecología es, la, es el que soluciona los problemas ambientales. Ustedes te van a preguntar en el examen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la ecología y un ecologista? El ecologista, ya sabemos que puede ser cualquier persona y es una corriente de opinión, ¿no? ¿Correcto? Mientras que el, la ecología soluciona los problemas ambientales, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Los tipos de ser vivo. Tenemos aquí varios tipos de ser vivos. Tenemos la zoología. ¿Quién estudia el fundador? Aristóteles. Tenemos la ornitología, Estudia las aves. La monología, los insectos. Tenemos la zoología, que es una disciplina. La pava blanca. ¿No? Eso estudia la zoología, ¿correcto? Vamos a pasar a la siguiente lámina. La ictiología estudia los peces. La herpiología estudia los reptiles. ¿Cómo se llama este dragón de acá? El dragón de cómodo, ¿no? ¿Sí han escuchado ese, ese dragoncito que está en peligro de extinción? ¿Sí? han escuchado, no, chicos? Claro, dice, sí lo han escuchado por ahí. Muy bien, excelente. Muy bien. De ahí tenemos la... Maleacología, que estudia el muslo el pulpo, el calamar, las conchas de abanico y los chorizos, ¿correcto? Y la car carcinología, estudia los crustáceos, los cangrejos, los camarones de río, los langostas y los crustáceos terrestres. Después tenemos, ¿correcto? Acá viene la parte interesante, ¿no? La mitología, que estudia los gusanos, también los gusanitos, la tenia, la lombriz intestinal, la triquina, parásitos y plantelas de agua de salada, ¿no? Miren, pueden ver los tipos de que hay, ¿no? De la triquina que son parásitos, ¿no? Tenía solitario que va dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando comemos este, en cosas que, claro, es, es bastante fuerte y hace daño a nuestro organismo, ¿no? Así es. De acá tenemos la mastozoología que estudia los mamíferos terrestres y acuáticos y el ornitorrinco y ovíporo, ¿no? Acá tenemos, miren, los animales, ¿no? El entorrinco, el ovíparo, el agua el acuático y los mamíferos terrestres. La mastoesología. De ahí tenemos la aranología, que son los arácnidos. ¿Correcto? Ahora, los arácnidos son parásitos también que están en los perros y en los humanos. Que se les llama ladilla, no sé si ustedes han escuchado, como por ejemplo la garrapata. Los escorpiones son alacranes. ¿Correcto? Los arácnidos son microscópicos y pueden estar donde no hay ventilación, recuerden. ¿Correcto? Los ácaros que paran en la casa y nos comienza a picar en el cuerpo, ¿no? Miren cómo son los ácaros, ¿no? Acá lo pueden ver, la tarántula, ¿correcto? Hay que definir esto muy bien, chicos, cuando nos pregunten, ¿no? El adácnido es aquel que tiene ocho patas y si tiene seis patas es un insecto y si tiene diez patas es un crustáceo, ¿ya? Si tiene más de diez patas es un es un artrópodos o también llamado miriápodos con cien pies, como más conocido como el cien pies. ¿Han escuchado así, chicos? ¿Sí? Pueden haber escuchado, ¿cierto? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. De ahí tenemos la botánica, que también estudia los fitos, la biología los musgos, que ven aquí, y la pitilología los helechos, ¿no? Que, van, que se ven en el, en el mar, ¿no? Helechos marítimos, ¿no? Acá está el honguito de la uña, los champiñones, estudia la micología, los hongos, las trufas, y las levaduras, ¿no? Mientras que la protozoología estudia los protozoarios, las amebas, miren. Los paramicidos que ven acá. ¿No? Eso estudia la protozoología. ¿Correcto? Y acá tenemos la ficología, es todo tipo de algas. Profe, ahí este. Esto de aquí parece este, una gelatina. ¿No? Claro que sí. Eso estudia la fitología, estudia las algas, mira, marítimas que hay en el agua. ¿Correcto? Miren, y acá tenemos la bacteriología, que estudia las bacterias. Viven, vive por ejemplo, el coli, viven el intestino grueso y, por ejemplo, las enfermedades del antrax Por ejemplo, cuando alguien tiene esto en el cuerpo, le sale esto. Unas heridas bien grandes. O en la boca, ¿no? ¿No? En la boca se puede ver aquí, miren, en la zona, esos tipos de antrax, ¿no? O también en la cubierta del chancro, que viene a ser... En el pene, mira, del hombre cuando mucho está yendo a esos lugares que no debe ir, ahí se contagia, mira. Y la bacteria te tepulona polidio, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Por eso es muy bueno cuidarse, ¿sí? Para no tener esos tipos de enfermedades, ¿no? Porque el pene se cae en pedazos. Esto también se enferma y cuando empieza esto es difícil de soportar el dolor. Y acá también esto causa mucho dolor. Porque la bacteria se queda en, en la mano y hace un hueco, un orificio muy grande, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, chicos, antes de acabar la clase, vamos a estudiar la citología, que es el estudio de la estructura y de las células. Muy bien, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Me hacen acordar, vamos a ver el estudio de las células, de la membrana, y todo aquello de la estructura y funciones de la célula que lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a estudiar los tejidos nerviosos, vamos a estudiar la ornología, ¿correcto? Y vamos a estudiar un poco al ser vivo un poco de anatomía, ya, la morfología, la embriología, la taxonomía, y todas estas cositas que nos van a ayudar mucho a poder terminar el curso de ciencia y tecnología y ustedes estén preparados. Vamos a ver teorías sobre el origen de la vida, que lo vamos a ver el día de mañana, la biogénesis, justo que su compañero habló, los experimentos de Reddy, eh, Spallanzani, ya, y todo ello que lleva a la teoría de la comología, que está en su libro de ciencia y tecnología cómo se destruyó la tierra, ¿no? ¿Correcto? Todo esto lo vamos a estudiar el día de mañana, que está en su libro, y le he representado así. ¿Ya, chicos? Por mi parte, un gusto verlos. Mañana sí estoy, este, eh, a las 7 de la noche estoy enviando el link. No olviden compartir más a sus compañeros, chicos. Envíen el link al grupo de Beca 18, ¿sí? Espero mañana tener, ya no tres como ayer, sino cinco, de repente diez o quince estudiantes más. Ya chicos, no se olviden suscribir a mi canal Moisés Aventuras. Esto lo voy a subir al canal. Ya chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día y unas buenas noches. Saludos a todos. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, Margot. Cuídate mucho.